Hola amigos de Mexcam, estamos aquí en Toronto otra vez, en otro video. Estoy con mi buen amigo David, ¿cómo estás David? ya lleva, ¿cuánto llevas aquí en Toronto? Eh... Como un año. Llegaste ¿Un, año? En... un mes. Como en octubre, ¿verdad? ¿eh? Septiembre. ¿Septiembre? Llegó en septiembre. Con permiso de trabajo y todo el rollo. Sí. A nosotros nos gusta hacer las cosas legales porque la mayoría de la banda que se quiere venir acá es este con la pura ETA, piensan que la ETA es un permiso de trabajo pero bueno, este... ¿qué te ha parecido Toronto? pues bien, la verdad está que es muy bonito, es una ciudad muy cara, bastante cara como Vancouver me imagino sí pero la vida... la vida está muy padre por acá este... el nivel de vida, ¿cómo, cómo lo consideras? bueno, me parece excelente que hay mucho futuro sí. se puede uno sí, desarrollar bien sí de las cosas bien, bien. Sí. Las cosas bien yo es para todo pero si sí, hay algo que no me gusta aquí es la comida sí yo también allá en Vancouver la, la comida, comida pesta no no no puedo comer algo decente desde que he estado caro y malo. sí la comida realmente es muy mal no es nada como México sí la verdad los tacos aquí no he no comido nada. unos tacos decentes se los digo, y yo que soy taquívoro, de cada viernes irme a los tacos del pastor, de suadero, de chorizo, ya se las saben ¿Y el frío aquí en Toronto? Bueno, está Bastante basado. largo, bastante largo. Aproximadamente siete meses. Sí, chin, chin el ¿eh? Pues sí, hay que aguantar el frío. Digo, la nieve es muy bonita, pero llega un momento en que te llega a soltar. Te fastidia. Y te fastidias porque sí, sí. la gente cambia completamente si viene solo hay que estar preparados para la soledad porque la, la gente cambia mucho es muy solitaria Uno no se ¿no? rasga ¿no? entonces sí hay que estar preparado para eso pero si sí, el frío es bueno yo decía yo amo el frío me gusta mucho el frío porque vengo de guadalajara es un clima más o menos cálido y es este, ya estando aquí dije me gusta el frío vamos a calarlo pero ya siete meses es bastante uno 2, 3 meses es suficiente para mí pero ya siete meses sí. está muy difícil de hecho ahorita está sabroso el clima no, no, sí. no se siente frío está vamos ya a terminar el verano pero hasta las cosas el verano se pone muy muy padre por acá hay muchos eventos la gente cambia completamente pueden salir a la playa, pero ¿tipo playa, de hecho, voy a voltear la cámara para que vean como la playita, sí. pero no es playa, ¿eh? es como artificial, es que aquí no hay playa, vean el mapa y es un lago, es el lago Ontario, sí. pero hay agua y hay arena, entonces esa es playa y la y gente sol. se viene aquí a la playa, hay varias playas aquí, roto. y viene a tomar el sol. Y es una vida completamente distinta a cuando es invierno y vale la pena. Si vienen a vacacionar, recomendable 100% no, vengan en verano. En invierno, pocos días, pero en verano la vida es completamente distinta por acá. Eh, lo que no me gusta, por ejemplo, de Vancouver, yo le llamo Vancouver, es que llueve todo el tiempo. Yo prefiero que nieve a que llueve porque. Este, te arruinan los planes quieres salir a cualquier lugar y está lloviendo y allá llueve todo el día y por semanas me fastida allá la lluvia aquí cómo es la lluvia es todo el tiempo o, o es no es, es llueve contrariamente? contrariamente y llueve por lapsos de 10 15 minutos y se va y luego otra vez no es una lluvia constante y por ejemplo el día de ayer tuvimos lluvias todo el día pero de 10-15 minutos parada y otra vez no pudimos cenar ayer el sábado por la lluvia y sí, porque me no, quedé dormido <ríe> <Porque> <ríe> es que todo el día pero bueno este, pero ya hoy es distinto está un poco nublado de repente sale el sol se oculta cambia muy rápido el clima por acá ¿ese es el aeropuerto? es no tengo idea, creo que es el otro aeropuerto no es el principal a ver, voy a grabarles porque no tienen miedo de lo que estoy llamando y al fondo está llegando un avión miren está aterrizando pero va a ser como aeropuerto, se llama el aeropuerto va a ser como un aeropuerto local ¿no? sí no lo porque el otro está en Mississauga Misiza... ¿Sí? ¿Sí? Mississauga yo pensé que se decía Mississauga bueno yo lo leo como se está escrito en español ¿no? El clima, ya hablamos. Eh, la cuestión del dinero, pues es igual de caro que Vancouver. Eh, lo que sí he notado, de, de hecho, le estaba comentando ayer: desde que allá en Vancouver, ojalá sales a la calle, ves mujeres hermosas por donde sea y aquí. No lo he notado mucho. Bueno, apenas hoy ya los ya, ya las estoy viendo, pero ayer no No sé no salieron a la calle, no sé qué pasó. Pero allá en Vancouver es donde sea, de diferentes interés hermosos. Es lo que sí me, me llamó muchísimo la atención. Otra, que aquí lo veo como más antiguo, más viejo, los edificios, las casas, todo. Allá se ve todo nuevo en Vancouver. Sí. este Por ejemplo, muchos de nuestros amigos que se quieren venir buscan estabilidad y, y tranquilidad para sus familias. ¿Crees que Toronto es buena opción para ellos sí, o, o, buena mejor, opción. o mejor Vancouver? La verdad es que no conozco, me han, me han hablado de ella, pero sí es una buena opción para vivir. Es solamente que la vida es muy cara, hay que estar preparado para eso. Hay que estar preparado para comenzar ganando casi al día, pero yo creo que con el tiempo empiezas a crecer y puedes formar algo padre. Pero creo que el salario mínimo aquí es de 14 la hora, ¿no? Sí, sí. Y el salario promedio aquí es de $20. Eh, allá en Vancouver es salario mínimo $12.60 y el promedio es de $15 y $16. Dólares, pero allá en Vancouver es carísima la vida. Yo creo que si aquí ofrecen mejores mejor salario va a ser por el factor clima. Otra cosa, yo creo que una pareja que viene aquí legalmente a trabajar vive perfectamente un salario normal. Pues este, es algo que a mí me hace falta porque vengo solo en mi caso tengo que estar buscando y rentando cuarto porque... Ah, para compartir la renta para ¿verdad? compartir la renta, porque es complicado es caro, es muy caro Ah, y luego me decías que es complicadísimo encontrar un departamento. Ah, sí, la demanda es, es tremenda altísima Tienes que llenar formularios, formularios y, y no eres el único, hay fila Hay fila, entonces hay que estar llenando muchas solicitudes, llenando muchas solicitudes y estar detrás del de la gente de, de los que te rentan, de los o los caseros, ahí en Vancouver es más fácil rentar, no hay tanta población, creo que Toronto estaba por encima de los 10 millones de habitantes. Puedes rentar también un basement, pero sale completamente igual de caro que un departamento y la no de verdad a ver. para vivir bajo tierra, sin luz, con depresión en invierno y sin luz. Entonces para mí no es recomendable un, un basement. Ya si vienes acompañado y, y puedes sobrellevar todo eso, igual es más fácil, pero. Basement. aunque hay unos que no son completamente basement que están como de piso tienen un poco más de ventilación iluminación pero realmente es muy caro como para un basement sí. sobre todo estos países que están muy al norte eh, no busquen lugares donde no les dé el sol o la luz porque te deprime Sí. Bueno, yo nunca he ido a, a Londres Pero dicen que es una ciudad que todo el tiempo está nublado Y te deprime muy fácil Esos climas donde no hay sí, sol el mínimo rayito de sol la gente ya fuera Te cambia el, el, el estado de ánimo A mí me deprime mucho la lluvia Allá en Vancouver, por eso No me gusta la lluvia y te pues arruina los planes el sol, ¿no? Y, y todo el tiempo es está lloviendo Por ejemplo eh, El año nuevo en Vancouver Allá me la pasé todo el tiempo lloviendo, entonces no, no disfrutas eh, allá, no disfrutas este, ese tipo de festividades porque te arruina la lluvia el clima, bueno, te arru... ya me catiflé. olviden lo que acabo de decir, yo sé, en los, en los comentarios me van a tirar, ya lo sé, ya los conozco, pues bueno, no hay mucho más que hablar, pues ahí estamos en contacto amigos, eh, si no se han suscrito suscríbanse, suscrito, suscrito, o, nah, me van a tirar ahí en los comentarios. Activen la campanita para notificaciones. Y también váyanse a mi Facebook, en, igual Mexcam. Ahí van a encontrarme. Y pueden este, mandar este preguntas. Bueno, saludos.